Compartir ahora mismo O sea, si no te gusta Playstation Y odias Playstation No puedes ser videojugador No puedes ser videojugador La marca más importante De la revolución en los 90 Del salto al 3D De aportar las franquicias más importantes De la industria del videojuego Las que avanzaron e hicieron avanzar el videojuego O sea, tú no puedes decir que odias esa marca O que no te gusta Esta es la marca por excelencia del videojuego La marca y sin tonterías de no, de fanático no, es la historia real del videojuego, la historia en sí misma, lo que hizo avanzar de videojuegos pequeños a videojuegos grandes. Esto es PlayStation. Qué bonita historia, qué hermoso alegato a la coherencia. Había una vez en una galaxia no muy lejana, en un mundo en el que los videojuegos eran planos, sí, sí, como una hoja de papel. Pero un día de octubre de 1993 llegó Virtual Fighter y cambió todo. Este juego de lucha creado por Sega AM2 y los diseñadores Yu Suzuki y Seiji Ichi fueron los creadores del primer videojuego en 3D lanzado en el mundo. Y así de repente los personajes de los videojuegos podían moverse hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda, la derecha, arriba, abajo. ¡Qué locura! desde entonces los juegos en 3D han evolucionado a pasos agigantados ahora tenemos mundos abiertos enormes y detallados o no tan detallados como el de Redfall que podemos explorar en todas direcciones o no, como el Redfall eh, pero nunca olvidaremos nuestros humildes comienzos con el Virtual Fighter y su revolución en 3D y con lo colorado este cuento se ha acabado o no, porque la historia de los juegos de 3D sigue para mí que tú de la historia de, de los videojuegos poco sabes y tampoco sabes, me imagino que había una Nintendo para aquella época, eh, incluso Sega todavía hacía consolas y también estaban al mismo nivel, bueno, pero eso te lo vamos a perdonar porque eres de, de, de una generación de posterior a la mía, así que te lo voy a perdonar, pero lo que, lo que no te puedo perdonar es eh, que no sepas el, realmente si quieres eh, hablar con propiedad que no sepas el primer juego en 3d que se lo sabe hasta un niño chico hasta un niño chico se lo sabe todo el mundo en twitter se está riendo porque y, y además te está poniendo el virtual fighter no ha hecho falta ni ni al chat que ni no no no o sea, es que es una cosa que lo sabe todo el mundo que no lo sepas tú bueno es normal el otro día saltaste diciendo de que te daba igual lo del pixel opus muy bien que te da igual y que te da igual también el japan que tuyo pues sí también aunque tenga clock tower los osos de Estado y todos esos, da igual, o sea, viva Sony, no, no, no me digas que no eres fanático sin decirme que no eres fanático cuando llevas una camiseta de Playstation y estás diciendo que es lo mejor del mundo, cegado por tu propio fanatismo, igual que los de Redfall, que van por ahí vitoreando, aquí estoy leyendo a, a Peter Obo, que está diciendo, cuando dije que es responsable de Redfall, ustedes estaban vitoreando. Y por ustedes se refiere a los de Sony me imagino por lo que dice, pero cuando digo que Sony Playstation es responsable de Mungi ¿eh? y el estado de, de, del Destiny, lamentable por cierto, ustedes están desviando y dando excusas a Sony y esto es la... bueno es siempre las mismas eh, peleitas de twitter y estúpidas guerrillas que luego no atienden a la verdad, por cierto eh, ¿Cuándo van a pedir perdón por el de la Sobio? Lo estoy diciendo muy en serio. ¿Cuándo van a pedir perdón por la mierda de desastre que han hecho en el PC de muchas personas? Habrá muchos PC que se han cargado gracias al de la Sobio. ¿Cuándo van a pedir perdón? O devolver el dinero, no sé. Porque, a ver, los otros dicen que van a actualizar el juego y que lo van a poner bien. Eh, yo les recordaría, y por eso el tirón de oreja a los de Arcane. Y a los de Xbox de decirle así no se saca un juego. Esto no no se puede consentir y no se puede tolerar. Y si lo dice, lo dice hasta el propio Phil Spencer, pero es que es increíble que tenga que salir el presidente, el bueno el presidente mejor dicho, el CEO de la compañía y decir, oye, que esto no se puede consentir. Que esto no puede ser así. Si tiene valor de dar la cara a Jimbo alguna vez en algo, es ahora. Con el de las of you, porque a muchos me consta que le ha afectado a sus, a sus ordenadores. Y entonces que no digan ni mu que todas las cosas hacen como cerrar estudios, que lejos de abrir estudios, cierran estudios. Vent estudios cerrado, Pice Lobo cerrado y otro más que han cerrado, pero pues no me acuerdo el nombre. Luminos, Luminos cerrado, Japan Studio cerrado. Cuidado, Japan Studio, 26 años en el mercado creando videojuegos en 3D también. Premaníaco en 3D también, eh, Japan Studio. ¿eh? Y a ti te dices que te da igual lo de Pizza Lobo. Lo que hay que hacer es amar realmente los videojuegos. Disfrutarlos de todas las plataformas si es posible. Si es posible jugar a PlayStation, jugad a, Play a PlayStation. Si tenéis la posibilidad de jugar a todas las consolas y todos los servicios, jugadlo. Que no es más... El jugador, el que solamente juega PlayStation, es una tontería como un camión y totalmente incierto, porque no, no se lo creen ni ellos, como los del Redfall tampoco se creen lo que dicen, pero aún así lo dicen por puro y duro fanatismo. Ya está, que no hay más ciego que el que no quiere ver o el que se auto percibe ciego, como los hay ahora. Y Peter Obo, por ejemplo, le estoy viendo aquí que lo, es que lo estaban eh, lo estaba traduciendo en inglés y dice When, when I said Xbox bears responsibility for Redfall, you guys eh, were cheering. Dice cuando dije que Xbox es responsable de Redfall, ustedes estaban vitoreando. But when I said Sony PlayStation bears responsibility for Bungie and the State of Destiny, you guys are uh, deflecting and giving excuses excuses for Sony o sea, dando excusas por Sony, cuando dije que Sony Playstation era responsable de Bungie y el estado en el que está actualmente Destiny, ustedes los de aférrimos de Sony y nada más que hay Sony unga unga ¡Arr! yo tener mujer e inventar rueda unga unga bien Estáis es increíble Está, estáis al mismo nivel al mismo nivel Maribel que muchos otros radicales es el mismo nivel porque es la misma forma de actuar pero dejen de desviar el tema con el de las OHU, por ejemplo y pidan disculpas a todos los que se han comprado el juego y si no la habéis quemado el ordenador que es raro que no la hayáis quemado el ordenador si a una 4090 Titan iba hirviéndose a, a 90 grados o más ...que llegó hasta 100 grados, ¿eh? eh imaginaros... uno que tenga una tarjeta... ...con menos... ...con menos potencia... ...una 3000 ...una 3090 ...una A3060... ...una 3090 ...y venga y, y, y te la quema... ...chacho, ¿qué ha pasado? Pues hombre... Es que, ...es que el juego está mal porteado... ...pero seguro que mañana... ...o bueno, o pasado... Bueno, quizás dentro de algunos meses Pidan perdón o nos den Un vale descuento en el game No sé eh, o, en, o en, no sé Nos darán una gorra, a lo mejor una radio Con forma de Playstation Para llevárnosla a la playa Quién sabe Pero qué bonito es también eh, el, La autocrítica, ¿verdad? Por un lado están los de los, los Fanáticos de Xbox Negando lo, lo, lo, lo que todavía Se puede ver y podemos disfrutar tranquilamente y ni lo, ni lo niegan o podemos ser sinceros y como digo, pues tomar las cosas de otra manera, cosa que creo que no van a hacer, pero bueno por pedir que no quede nosotros seguiremos al tanto de las noticias sean cuales sean que ayer había noticias muy muy truculentas que habrá que tocar en algún otro momento, pero cuando haya más información también, porque lo poco que se sabe tampoco es que sea muy divertido y afecta a mucha gente de la industria de los videojuegos también. De Sony, de Nintendo, de. y de muchas compañías. Así que tendremos más que hablar sobre el tema de Activision, seguro. Más que hablar sobre este tema en concreto de que ayer, a, ayer comenté. Y habrá mucho tiempo también para hacer vídeos documentales o micro documentales sobre la historia de los videojuegos. Para ver si alguno de ellos, de estos cabeza al corno que aprenden un poco. Que hombre, que no va haciendo, que tampoco cuesta tanto. Venga, dejad en la caja de comentarios, si os ha gustado por supuesto el vídeo, denle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima amigos.